Hola, soy Juan José Alfonso de Valencia y tengo una pregunta para vosotros. ¿Podría controlar el Preban Plus el cotonete en cítricos? Desde Ascenza se han realizado ensayos en Deletococcus Averiae y en Planococcus Citri, obteniendo un buen resultado aplicando acetamiprid al 20% a 0,7 centímetros cúbicos por litro en mezcla con Prevan Plus a 1,5 centímetros cúbicos por litro. Y los resultados obtenidos han sido un control del 90%.